Eh, les voy a platicar la historia porque estamos aquí. Eh, rentamos un carro, es ese carro antiguo eh, del año 1956. 56, ahorita se los enseñamos, es un convertible. Un Buick. Lo rentamos por una hora, ya llevamos un poco más de la hora, pero el paseo ha estado impresionante. Porque salimos de La Habana Vieja y ya estamos hasta el otro lado de La Habana en un lugar que se llama Isla Josefina está muy muy padre eh, un árboles eh, pues sí bastante altos y van cayendo así las, las este, ramas eh, no sé bueno ustedes si alguien sabe cómo se llama ese tipo de árboles aquí díganos en los comentarios pero todo el lugar está así y forman figuras muy muy grandes y está lleno lleno de verde también hay un arbo, un árbol un río hay un río uh -huh. y por ahí atrás de ese árbol no se ve, pero eh, aquí va prácticamente va a crecer ninguna planta con los 30 años y aquí está todo muy verde hoy que un poco de lluvia y está nublado vamos a dar una vuelta hay algunas esculturas